Nosotros nos toca participar con el, la actividad del Judo. El Judo es un deporte que se practica en casi todo el mundo, tanto por hombres como por mujeres, y niños inclusive. El Judo se practica con un uniforme, se denomina judobi. Se practica sin calzado alguno, con una cinta que representa el grado de avance que ha tenido la persona que Gobierno de México